Llévatele el mejor aplauso, a Jesús, con todo su corazón. Si que conica como hacer, que tú la presencia de Dios, triste Dios, Dios, te Señor. Te alabamos, te adoramos, Señor. Te arreglamos. Solo levante sus manos y diga Señor toda mi alabanza es para ti Levanta sus manos y diga Señor reciba Señor mi canto Dios No pretendo otra cosa más que adorarte No pretendo otra cosa más que exaltar tu nombre Dios palabra dice Señor que la alabanza rompe barreras la alabanza rompe cadenas, Señor y eso es lo que anhelamos Dios que la alabanza rompa Señor toda basura de Satanás siempre que esto habra la siempre que que tú ni que vas la que de Dios, estar y Señor. Tú eres Dios, estar y jabal, papá. Te daré jabal, Señor. Yo chico causa que ya chue. Eso es de tu chobo, de tu chobo. Se trata de ti, Señor. Se trata Se trata de ti, papá, y de nadie más Llévate la gloria Los aplausos son tuyos, las lágrimas son tuyos La danza es tuyo, mi voz es tuyo ah, papá, todo es tuyo tuyo señor a los chateles tira mucho señor tarren el chabé en cuarca tus tal vez unos cuantos minutos nada más ya que quiso? cojo ya chakinak dice la biblia que 12 años luchas ya que hermano, pero tan solo. No te no Jesús. Seguro que en posible. que te Jesús. En que necesidad pero que te se hubo necesidad, por el lugar. Shahubel necesidad, de chat, chat, chat, lugar. de Señor, chat, necesidad, chat, chat, chat, eso, es. eso, es. eso es. Venga, eh. Te espera Tu buen salvador Ven a él Que te espera papá Que te puede ayudar Y ven a él espera Su cabrera el Espíritu Santo, Chave A tu manucot guagnet Ahí manucot chinató, ve Su más pues Estás aquí Estás aquí Señor Estás aquí I will own, Senhor Tu eres mi amado Tu eres mi amado, Tu eres mi amado Tu eres mi amado Senhor Cristo, mi amado Levante sus dos manos al cielo y diga Padre I you yeah. there, see you Toma el control de mis sueños Toma el control de mis anhelos, díganlo Que necesita la ayuda, vamos, díganlo de lucha en los momentos de pruebas cuando la guerra se el de los odios, los momentos tira, los momentos de servirme de cano de chero, señor ni mató Pero que de hija que cada momento Su mal de luchas Por eso Salomón da un consejo y él dice Aprovechen los momentos buenos Qué bueno es que estés gritando en la presencia de Dios Qué bueno es que estés usando tus manos en la presencia de Dios Salomón lo dice de esta manera Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Antes que vengan los días malos van a venir Perdone que le dé esa mala noticia, pero van a venir, todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Tiempo de llorar y tiempo de reír, a, to a todos nos toca llorar un día. A todos nos toca pasar por un proceso. También se murió mi papá, a todos nos toca vivir ese momento, Pascual. Pero mientras estemos bien, adoremos al Señor. Porque van a llegar, no sabemos si llega mañana Pero qué bueno es que hayas adorado antes Hay personas que lloran hasta en el momento de dolor Hay personas que que en el momento más difícil de su vida No te acomodes Cada cosa que vos querés, hermano con tu oreja, Dios crílo. Cada cosa que vos quieres por ti, cuando con tu oreja, bueno, Dios crilo. Entrégale tu vida a Dios y Dios va a hacer cosas grandes en tu vida, papá. Esas debilidades se van a ir en el nombre de Jesús. Levanta tu mano tú. Levanta tu mano, papá. Tú estás enfrentando una debilidad muy fuerte. Y Dios te quería ayudar tu Dile al Señor soy un hombre débil Dile a Dios Me rindo Dile al Señor ríndate papá Porque solo Dios te va a poder sacar De esa debilidad Solo Dios te va a poder sacar De ahí mi hijo nadie más. Ay, Shah, Haproso, con la presencia de Dios Rashatra, la hay ataraccio, pero con el Espíritu Santo, Bran. Nabe aprovechar Dios este Espíritu Santo con el Cristo. Levanta tus manos en el nombre de Jesús. Padre. Gracias por esa oportunidad de vida Señor. Gracias porque en medio de las batallas tú no lo has dejado Dios. Gracias porque en medio de las luchas tú no has dejado a este varón Señor. <risas> No amo el nombre de Dios, blanca este mancha, te la acabo de reconocer hoy. No amo nombre de Dios, blanca este mancha. Señoritas, que cobral. Cuando hablo, que escorrecen a mamá. Si voy a el Dios, ya tomo su presencia. Si a Dios, Dios sabe. Si mire a Señor. que ya llave, papá. Yo levanto mi alabanza. Yo levanto mi voz Para decirte gracias Los agradecidos Levanten bien en alto sus dos manos al Rey Levanten bien en alto sus dos manos Y digan Señor tú eres grande Hable un momento con el Señor Hable un momento con Dios Y Levante la mano sobre la cabeza y dale un aplauso, mamá, con todo tu corazón, vamos. Cuánto la que va, consigue un aplauso, chelo Dios, virgen, gracias. Gracias.